DATOS CURIOSOS EXPRESS DE U. Quédate hasta el final del vídeo porque vas a ver algo terrorífico Así que, dentro vídeo Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien ¿Sabías que vista desde la Tierra, la galaxia de Andrómeda es 6 veces más grande que la Luna? Pero no podemos verla por las noches debido a que su luz es muy tenue comparada con la que tiene nuestro satélite natural Es 7 veces más grande que la Luna Y eso que la Luna es grande que la luna es grandecita. Vamos a buscar en Google. De la luna? ¿O kilómetro 737 con cuatro. Eso el ya lo simple sabía. El hecho de pensar consume 320 calorías al día. Eso pues el sabía. El sabor de papas fritas en el mundo fue de queso con cebolla. Se llama helado. ¿Has dicho helado o pan? Vamos a ver. Papas Espérate. fritas en el mundo consume 320 calorías al día. ¿Sabías que el primer sabor de papas fritas en el mundo fue de queso con... Vale, sí, son papas fritas O criaturas marinas ¿Sí? Esto no significa que en realidad existan o vivan ahí Estos eran usados para... Creo que era porque el mar dependía de qué tipo de monstruo era O sea, en plan, si era un mar muy movido Era un monstruo como que más tormentoso o algo así Para indicar que en esa parte del océano Las aguas eran turbulentas y ¿Peligro ¿Ves? Cinco máscaras de oxígeno diferentes Para poder elegir la que tenía el mejor diseño Eso también lo sabía el... ¿Tiene sentido? ¿Lo ves? ¿Qué? Ah, que comentes la palabra pan. ¿Por qué pan? Él lo ha dicho ¿eh? Yo no lo he dicho. Lo ha dicho él. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Eh. Programas de inteligencia artificial responsables de conocer los en la marca Tesla, ¿no? ¿Cómo sé que ese logo es del, de la marca de coche Tesla? Pues porque en este vídeo de aquí lo que hacemos es eh, ver las diferencias entre un logo real y un logo ficticio. La prueba sus programas antes de sacarlos al mundo real. ¿Pues GTA? La fotografía impresa más grande jamás tomada Ay, mide eso, 34 sí metros de ancho y 10 metros vi, de alto, 32 kilómetros por hora. El Pac-Man original tiene un lugar secreto en donde los fantasmas nunca te atacarán. Vamos a probar, a ver, espérate. ¿Cómo funciona? He he Comprobémoslo, ¿eh? Me han ¿eh? A ver, vamos a probarlo otra vez. Se ve que es. Eh, en la T. Abajo, ¿sabes? De momento el coco sigue ahí. De momento parece que funciona. De momento parece ser que funciona el truco que hemos visto. Hasta ahí, hasta ahí hemos llegado. Camelo, cam, camelo, cam, camelopardos, camelopardos. El comer queso activa las mismas partes del cerebro que se activan al consumir... ¡No digas esa palabra! No digas la palabra... ¿Ves? No puedo decirlo. Droga. No puedo decirlo. No puedo. Si tú... Eh, alumbras con la linterna la pupila... O sea, si tú alumbras en un ojo, el otro también se... Se dilata. ¿A qué Imagino que es porque los dos ojos están conectados al cerebro y es el que hace la función de eh, dilatar las pupilas. Y entonces en vez de dilatar uno, dilata los dos porque son los que están conectados al ojo. Y si el ojo no se dilata o se contrae, es que el, eh, el cerebro, la cabecita, te da un golpe muy fuerte. Y hay un usuario en TikTok que el otro día lo estuve mirando y da muy mal rollo. Rita de Luigi. Corre, lo yo no sé si es un personaje ay, plan que se lo ay, inventado o que en verdad él es así. ay, pero o sea, como sea, dan muy mal rollo los vídeos y, y mola, o sea, es que mola O sea, a lo mejor acabas teniendo pesadillas Hola Atención, ¿eh? ¡Hola, niño! Me da muy, muy mal rollo, no puedo, no puedo Aparte de dar miedo, te da mal rollo Por cierto, te habrás dado cuenta De que aquí tenemos a losito bueno, osito, oso, porque este es bugante. Junto a mi hermanito. Imagínate ir por la casa encantada y escuchar. ¡Hola, niños! Yo por ahí no paso. ¡Tengo miedo! No me digas, cacho. Vamos, vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos. Dios mío de mi alma O sea, no es que, no es que salgas de la aplicación Es que apagas el ordenador Ah, no, aquí no lo pone Bueno, sí, aquí arriba ¿Ves? Lo estoy siguiendo Si quieres seguir viendo más vídeos míos Aquí te dejo una lista de reproducción Que grande en mi mano, por favor <risa> Aquí te dejo una lista de reproducción Aquí te dejo el último vídeo O sea, el vídeo anterior a este Y aquí te puedes suscribir ¡Ajá! Y luego aquí arriba te dejo mi canal secundario de gaming. Gaming de, de juegos y punto.